De pequeño no era mucho de leer cómics, era más de sentarme enfrente de la tele y ponerme dibujos, esto lo digo básicamente porque mi relación con cómics tipo Mortadelo y Filemón, Tintín o Asterix y Obelix ha sido nula en mi infancia, incluso ahora mismo no he leído gran cosa de ellos o básicamente nada, de Asterix y Obelix además tengo un cómic que, que está viejo y de muy desgastado Que lo tenemos ahí desde, desde hace un montón Y nunca me he animado a leerlo en realidad Así que imaginaros lo que sé yo de Asterix o Obelix. Lo poco que sé fue de alguna película de animación O estos live action que hicieron a principios de los 2000 que, que haya podido pillar por la tele Y bueno, me han parecido simpáticos O un poco así anecdóticos Pero nunca me ha llegado a gustar o a interesar mucho Pues lo vi y ahí se quedó pero cuando vi el tráiler de esta nueva peli que iban a sacar, que al parecer es como la, la segunda que hace este estudio de animación, eh, bueno, los responsables de esta película es la segunda que hacen, yo a primera ni idea ni me enteré de que la habían hecho ni, ni la he visto aún, vi el tráiler de esta nueva que van a sacar y, y me flipó la animación, o sea, la vi y dije, esto, esto, esto lo quiero ver yo en el cine, esto, esto es muy bonito. Así que nada, me lo apunté en mi calendario, aunque aún no había fecha de estreno, y, y nada, se acabó hace poco y fui a verla A mí la película me ha encantado, me ha gustado un montón Ya os digo, no sé absolutamente nada de Asterix o Velix Pero me cuenta una historia un poco convencional Pero muy divertida La animación es estupenda Me parece que auta súper bien lo que viene a ser el aspecto gráfico de los cómics A la animación y el CGI que es algo que no me parece sencillo de hacer y le da mucha vida sobre todo por ejemplo con algunas escenas donde cuidan muchísimo la iluminación o cómo se comportan ciertos personajes me parece que la animación adapta muy bien lo, lo que es el aspecto gráfico del cómic porque eh, a pesar de que es CGI se ve muy bien, se, se ve muy vivo, muy llamativo, muy caricaturesco sin, sin que por ello deje de ser CGI aunque creo que sí que mezcla algunos elementos de 2D con el 3D sin contar con que hay escenas que son, son animación 2D pero aparte de eso, es como todo 3D y se ve muy muy bien, o sea, nada que envidiar a películas de Pixar o similares por otro lado, los personajes ya os digo, no conozco bien los cómics Pero son personajes simpáticos Son personajes agradables De los que te puedes encariñar Graciosos Como el pescadero y el herrero Que están ahí continuamente con su y rafe O como todos le hacen un poco de bullying al, al músico de la aldea Luego están dos personajes nuevos que introducen porque la peli a diferencia de otras no adapta ningún cómic directamente simplemente recoge lo que es el imaginario de los cómics de Asterix y se nutre de él para hacer un guión original. Entonces presentan pues al principio una niña pequeña que acompañará a Panoramis y al resto por ahí y también presentan a Malefics, que es el malo de la película y que a mí me gustó mucho, o sea, me hace echar de menos a esos villanos de Disney que ya no están, tipo Hades, por ejemplo, es como, tiene mucha carisma, es un personaje que no es, no es estúpido o no es malo por ser malo, sino que tiene como cierta motivación, a pesar de que la película no deja de ser un poco convencional o incluso infantil en ciertos aspectos. Pero no por ello menos disfrutable. La peli va de panoramics que está por el bosque, por ahí, jiji, jaja, y recogiendo sus cosas de druida. Y de pronto pues se cae del árbol y se, y se da una buena hostia y se lesiona. Y eso le hace reflexionar sobre que él es el único que conoce la receta de la pócima mágica que les da poderes a todos los galos para que sigan resistiendo a los ataques de los romanos. Así que piensa en buscar un sucesor, buscar a alguien a quien darle esa receta y que la perpetúe después de que él, pues, le pase algo y se muera o lo que sea. Entonces la película eh, se convierte en una búsqueda por toda la Galia para encontrar a ese heredero, a ese sucesor, ahí con todo un grupito de galos que se van. Bueno, básicamente, creo que son todos los, los hombres de la aldea, van allí pum, pum, pum, y, y van pues van examinando un montón de druidas distintos con tal de, de ver que son, de que son merecederos, que están preparados para saber la poción de la hostia de, de, de Panoramic. A todo esto se entera Malefix, en castellano lo han traducido como Malefix, en original creo que tiene otro nombre. Malefix es el archienemigo de Panoramix, y te cuentan toda la historia un poco y tal, y, y claro, él quiere hacerse con la fórmula, me parece esto un episodio de Bob Esponja. Escúchame bien, cangrejo, cuando descubra la fórmula de tus burgers, cangreburgers, te echaré del negocio. ¿Qué hacerse con la fórmula de la pócima para usarla para sus, sus, sus propios ideales? Que ahí plantean una perspectiva moral que es un poco sencilla, pero está graciosa, ¿no? Porque es algo que el propio lector, supongo que yo siempre me he preguntado, siendo bastante ajeno a Asteris Eulí, siempre me he preguntado por qué solo su aldea tiene la pócima, por qué no se la dan a todos los galos y derrotan a los romanos. Pues aquí es como que el villano quiere eso, ¿no? Yo he pasado un rato genial en el cine. O sea, os se la recomiendo a cualquiera que os guste la animación, que os gusten pelis tipo Disney o Pixar. Y es que además consigue algo que no habían conseguido películas anteriores de Asterix y Obelix, por si nunca os ha gustado de Asterix y Obelix. Todo ese cariño que tienen los creadores de esta peli por el universo de los galos, me la han conseguido transmitir. Y, o sea, ahora tengo muchas ganas de verme la anterior, porque aún no la he visto. Y no solo eso, sino de coger ese cómic que tengo en la estantería desde hace un montón de tiempo y leérmelo, ir a la biblioteca o a la tienda de cómics y comprarme unos cuantos, porque de verdad que la película te muestra tanto todo ese universo de Asterix con tanto cariño, con tanto mimo, con tanto cuidado, con tanta gracia, yo creo que es una película perfecta para adentrarte en que te guste Asterix. Así que ya sabéis, podéis ver la película anterior antes de ir a esta al cine para hacerse una opinión, para ver si realmente os gusta. Yo creo que el, la anterior será igual de buena, aunque no la haya visto yo. Y, y de verdad, quitaros cualquier prejuicio que hayáis podido tener por haber visto alguna de las películas live action o alguna de las anteriores. O sea, esto es totalmente distinto y, y de verdad es un peliculón. En mi opinión, es un peliculón. y dit quelque chose, il dit l'équivalent de... Parce qu'il arrive dans la forêt de Carnut. Et il commence à s'en prendre à tout le monde. C'est un, un droïde qui est banni, qu'on n'a pas vu depuis euh, plusieurs dizaines d'années, qui revient comme ça, on ne sait pas comment. Et il dit aux autres, moi, si j'avais disposé d'une telle puissance, parlant de la potion magique, je ne l'aurais pas gardé pour euh, 40, euh, 40 crétins à moustache. Euh, J'aurais arrêté toutes les guerres du monde. Voilà, bah, ça, j'aime bien ce que ça laisse au public. Ce n'est pas une blague. Mais j'aimerais bien que le public se dise, putain, mais il a raison ce con là. Putain, comment ça se fait qu'ils sont... Bon, ça se fait qu'il y a 30 mecs qui sont sauvés par ce truc et voilà. Si le public ne serait-ce que se pose la question, je suis pas mécontent de moi. Après j'y réponds pas parce que j'ai pas le talent pour le faire mais je dirais au moins je l'ai posé. Ah, ah